Y hasta el otro día qué fiesta ¿eh? sí, sí. No, ¿qué tal? oye he pasado por lo que me dijiste y creo que más o menos lo tengo claro hola hola qué tal qué hola. tal qué tal muy bien muy bien qué alegría que hayas venido eh pero no entiendo muy bien qué es lo que queréis hacer. Mira, te cuento, hemos creado el comando feminista de visibilidad Lesbo y trans y de liberación emocional para la normalización del espacio socioafectivo. Entonces, lo que queremos proponerte es que juegues al juego de interactuar con la chica de tus sueños, pero en un espacio público. Pero, ¿esta chica dónde está? ¿Quién es? Bueno, no está, pero podría estar en cualquier momento. ¿Y cuando viene? Mercedes, no sabemos si ella va a venir o no, pero lo importante es que no veas a la sociedad como un gran armario. O sea, que no habéis quedado con nadie. No habéis quedado con ¿No? nadie. Nuria, no doña tonta, que luego, luego, luego, luego te llamo, mi vamos ¿sí? ¿Vosotras creéis que soy una mosquita muerta y que no puedo encontrar novia sola? No, no, no, no, no. que va, que no. Mira, esto es así. Si ahora entra una tía super buena en esta galería, conociéndote Mercedes, tienes el 70% de posibilidades de que sea un marcaje perfecto para ti. ¿Cómo lo sabes? Porque eres una intelectual, a ti no te va a salir por el ambiente. Mira, si entra una tía guapa en esta galería ahora, tú te quedas ahí escondida en la habitación del fondo y te la ponemos a huevo. Nada más, si tú tienes conversación, si a las chicas les gusta hablar contigo, siempre te llaman para solucionar los problemas del Windows, ¿no? ver, yo me voy a mi casa. ¿Dónde me escondo? ¿Juega? Juego. En la habitación del fondo. Perdónate, ¿te importa que te haga una pregunta? Dime. Mira, es que formamos parte de un comando que lucha contra la situación armarizante que vivimos las mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales. Y queríamos saber si te gustaría participar en una atrevida acción de intervención social y liberación emocional. ¿Aquí? ¿Ahora? Sí. Venga, a ver qué se trata. Bueno, y... eh, eh, ¿tienes tiempo? ¿Te podríamos hacer unas preguntas? Son un poco personales. Vale, no pasa nada. ¿Te sentirías ofendida si te pregunto por tu orientación sexual? No, pero eso es algo que, que evoluciona, que fluye y no, tengo, no lo tengo realmente definido. Pero ahora mismo tienes un compañero o compañera sentimental, mantienes algún tipo de relación estable? No, no del todo. Pero es hombre o es mujer? Hombre. Aquí no hay nada que hacer. Eh, pero esa relación fluye, es abierta, está en constante transformación, cambia con el tiempo. Podría decirse que sí. Bueno, pues mira, queremos saber si te apetecería conocer a una chica que quiera acercarse a ti en un lugar diferente al ambiente, en un lugar como este. Uh -huh. ¿Qué te parece? Bueno, siempre es, es interesante conocer a gente nueva. <risa> Hola. Hola. Bueno, esto me lo vas a tener que explicar un poquito mejor, con un café, ¿no? Los ángeles están en una misión, entre las luces del fiestón. Una misión de salvación tenía roto el corazón.